Las bases curriculares se basan en una normativa vigente actualmente y plantean el currículum para todo el sistema escolar. Este currículum eh, está organizado en objetivos de aprendizaje que se deben cumplir en el sistema educacional y lo que pretende es que en los estudiantes puedan lograr expectativas de aprendizaje en las distintas asignaturas. A su vez esto traduce las demandas que ha planteado la sociedad en definiciones de aprendizajes y también tenemos nosotros que se establece una meta común de aprendizaje a todos los estudiantes del país desde Arica a Punta Arena. En esta noción de aprendizaje eh, nosotros tenemos varios apoyos para su implementación que se traducen en los textos escolares. En los Centros de Recursos y Aprendizajes que están en las distintas escuelas del país, las guías didácticas para el docente y los recursos digitales eh, complementarios que se han venido integrando en el último periodo, hace dos o tres años alrededor. Asimismo, hay referentes para la evaluación que estos referentes vienen a apoyar la labor que hace el CIMSE tanto en los estándares de aprendizaje disciplinares y también los otros indicadores de calidad que se han incorporado en los últimos años que apelan a los hábitos de alimentación saludable, los espacios democráticos dentro de la escuela, y que lo que buscan es tener un referente para evaluar la calidad de la educación en el país. Y estos están bajo el alero de lo que es el Currículum Nacional, donde se dividen asignaturas y también cada asignatura tiene objetivos de aprendizaje desde las actitudes, las habilidades y los conocimientos disciplinares de cada una de las áreas. Por lo tanto, Toda esta triada que engloba el aprendizaje busca que los estudiantes puedan aprender más y mejor y de manera mucho más integral. Lo cual, eso está establecido en un marco legal que hoy día nos rige. Tal como dije al principio, este marco legal fue aprobado en 2009 con la Ley General de Educación, que después de una larga discusión que hubo en el país de los distintos eh, movimientos sociales y también de los distintos estamentos de la sociedad. Esta ley general de educación establece para las distintas modalidades de enseñanza distintos artículos. Y en el artículo 19 se establece que hay una educación básica y una educación básica general que busca una integralidad en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, después avanzamos en esta ley en el artículo 20, tenemos nosotros los pilares que configuran a la educación media, donde ya existe una profundización de aquellos conocimientos que los estudiantes van a proseguir una vez que terminan toda su etapa escolar básica y media y puedan seguir en la enseñanza superior. En, la, en el currículum y la normativa legal, nosotros podemos encontrar algunos puntos centrales para poder eh, trabajar en el aula. Y estos puntos centrales, si nosotros volvemos a revisar la Ley General de Educación, encontramos alrededor de cuatro artículos que nos hablan de ello. El primero es el artículo número 3, que en ese artículo se plantea una mirada acerca de la sustentabilidad y cómo la educación de todos los estudiantes tiene que apelar a generar eh, aprendizaje bajo el principio de la sustentabilidad, para lograr una conciencia respecto del medio ambiente. También, luego, una vez que se empiezan a especificar cuáles son los objetivos de cada uno de eh, los niveles de, de enseñanza que tenemos en la Ley General de Educación, en el artículo 28 se apela a la educación parvularia y dentro de sus objetivos generales busca que los estudiantes de este nivel eh, exploren y conozcan el mundo natural y respeten el mundo en el que se encuentran. ¿Sí? Entonces, la, esto es articulado, mantiene esta lógica de el, el, la búsqueda de respuestas frente a las problemáticas ambientales y ya en el artículo 29 eh, cuando se plantean los objetivos generales de la educación básica nosotros encontramos en este que es necesario que los estudiantes conozcan y valoren el mundo natural y los recursos como contexto para desarrollar aprendizaje para lograr en el, a través del artículo 30 que la enseñanza media podamos nosotros ya generar instancias o protocolos en la escuela que vayan en beneficio del medio ambiente y cómo la educación también entrega herramientas para que estos futuros ciudadanos puedan eh, actuar con responsabilidad ciudadana. Entonces tenemos toda esta normativa legal que nos ampara y que nos obliga también en el sistema escolar a generar herramientas para poder enfrentar los cambios que hoy día ocurren a nivel de medio ambiente. Y en el currículum nosotros también tenemos una dimensión que se llama los objetivos fundamentales transversales y en la dimensión sociocultural plantea el cuidado del medio ambiente y que la escuela debe promover la acción a través de todos sus actores que están involucrados en ella. Entonces, frente a eso, cómo el currículum en ciencias naturales se hace cargo de este desafío que plantea la normativa legal y que también la escuela, eh, nosotros tenemos que el, la asignatura de, de ciencias naturales plantea un paraguas que se llama alfabetización científica. O sea, esta alfabetización científica busca que los estudiantes puedan integrar todos estos conocimientos disciplinares los integran con habilidades y, lo puede, y puedan solucionar problemas que hay en la sociedad y puedan todo esto trasladarlo a un contexto que le genere algún eh, beneficio al medio ambiente. Es así como nosotros tenemos aspectos de la naturaleza de la ciencia que trabajan con la alfabetización, alfabetización científica, las grandes ideas de la ciencia, las habilidades y actitudes científicas Sí, también tenemos nosotros los contenidos disciplinares y las situaciones en contexto. Todo esto eh, juega un papel fundamental cuando nosotros vemos cómo funciona la ciencia, ¿sí? las bases epistemológicas de esta y también el enfoque CTSA. Cómo este enfoque permite que los estudiantes vean un problema desde la mirada científica cómo aporta la tecnología a solucionar estas dificultades y cómo nosotros miramos el impacto en la sociedad y hoy día en el ambiente. Entonces, toda esta base del enfoque de las ciencias naturales me permite a mí integrarlo con la normativa legal y generar espacios que puedan trabajar en los distintos ámbitos de la sociedad, la tecnología, el ambiente en esta realidad. Como reflexión final, podemos decir que el currículum prescribe que las y los estudiantes logren aprendizajes significativos para enfrentar los desafíos que hoy día tenemos como sociedad. Asimismo, la normativa legal vigente que tenemos a nivel, a nivel educativo nos brinda oportunidades para poder trabajar estas temáticas en el aula y que el currículum las incluya como objetivos de aprendizaje en el presente y también en el futuro. Y finalmente, el enfoque de las ciencias naturales que se ha venido trabajando desde los años 90 y que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, permite fundamentar experiencias didácticas en donde los estudiantes reflexionen respecto de problemáticas ambientales que hoy día nos aquejan como sociedad.